Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo módulo en el semillero de programación. Me presento de nuevo, mi nombre es Sebastián Franco Ulloa y la última vez que nos vimos fue hace tres semanas cuando escribimos un programa para, pie, para jugar piedra, papel o tijeras. En ese módulo, si se acuerdan, cubrimos temas como condicionales if, elif, else, la generación de números aleatorios y la importación de variables de, y funciones desde otros módulos, como por ejemplo numpy. En este módulo, vamos a continuar trabajando en nuestro juego de piedra, papel o tijeras. Eh, la lógica principal del juego ya está implementada, es decir, eso que llamamos en su momento la decisión del humano, la decisión del computador y las reglas de combate. No obstante, ahora vamos a usar la declaración while para agregarle nuevas funcionalidades a ese programa y esas funcionalidades, funcionalidades van a hacer eh, más placentera la experiencia del usuario. La experiencia del usuario es extremadamente importante al momento de desarrollar software. Un ejemplo de esto son las redes sociales a las que tenemos acceso hoy en día. Entonces la lógica detrás de redes sociales como Facebook o Instagram es muy parecida. Los usuarios pueden subir imágenes o videos y además pueden darle me gusta o comentar las publicaciones de otros. Sin embargo, hay personas que prefieren Facebook mientras que otras prefieren Instagram porque la experiencia del usuario es completamente diferente. Por ejemplo, en Instagram es preferible subir fotos cuadradas, mientras que Facebook no te sugiere recortar las imágenes que quieres subir. Otro ejemplo es que Instagram te permite subir videos de máximo un minuto, eh, mientras que en Facebook eh, se puede subir videos de hasta cuatro horas. Entonces, esos son ejemplos eh, solo para que vean que aunque ambas redes sociales hacen esencialmente lo mismo, hay matices en cómo interactúan con los usuarios. Volviendo a nuestro programa de Piedra Pelo Tijeras, aunque ya hayamos implementado la lógica del juego, hay muchas maneras en las que podemos jugar. Pensemos por un momento cuando jugamos piedra, pelo, tijeras en la vida real. Casi siempre que jugamos, uno de los dos jugadores, por lo general, justo después de perder, grita dos de tres. Por el momento, nuestro programa solo nos permite jugar una ronda a la vez. Pero ahora vamos a usar el ciclo while para jugar 2 3 cuatro o mil veces. Luego vamos a modificar un poco más el código para implementar la modalidad 2 de 3, pero que también se puede extender a juegos 3 de 5, 4 de 7, 5 de 9, etc. Además, vamos a implementar otras, otras modalidades de juego a lo largo de este módulo, como los, la modalidad de jugar hasta que ganemos, o jugar hasta que se nos acaba el tiempo. Y al final vamos a combinar todas esas nuevas funcionalidades en un mismo programa. De hecho, si lo piensan, hay infinitas maneras de jugar papel pelo, tijeras, co contra un computador. Eh, las que les menciono acá, solo son algunas que se me ocurrieron a mí mientras diseñaba el contenido de este módulo, pero los invito a pensar en otras modalidades que se podrían implementar en su programa. Y pues a medida que aprendan lo que cubriremos en este módulo, que se atrevan a implementarlos ustedes solos. Vale, pues sin más preámbulo, empecemos.